Hoy quiero hablar sobre un tema que ha despertado especial interés en mí. Me refiero a un proceso que está muy presente en nuestra vida. Diría casi que en nuestra vida diaria. Me refiero al estrés. ¿Quién no ha sentido esta sensación de estar en una situación en la que sientes que esta situación te supera? que no, no ves claro si, si, si puedes afrontarla, si tienes los recursos necesarios, si lo vas a poder hacer, no lo vas a poder hacer. Bueno, justamente de este tema es de lo que voy a hablar en este vídeo, del estrés. En este capítulo, eh, en primer lugar, eh, haré una definición global y muy pequeña muy escueta del término estrés ya que realmente lo iremos desarrollando eh, teniendo en cuenta las diferentes teorías que han existido cómo ha ido evolucionando este concepto y en segundo lugar eh, hablaremos sobre algunas orientaciones teóricas sobre el estrés estas orientaciones eh, están divididas en cuatro apartados en el primer apartado tenemos las teorías del estrés basadas en la respuesta en el segundo lugar tenemos las teorías del estrés basadas en el estímulo en tercer lugar tenemos las teorías basadas en la interacción esta interacción entre la respuesta el estímulo y el ambiente y en cuarto lugar tenemos el modelo procesual del estrés comenzamos con el primer apartado que es qué es el estrés de modo general el estrés es un fenómeno que implica estímulos respuestas y procesos psicológicos aquí han existido tres orientaciones que marcaron el desarrollo de la teoría general del estrés como he dicho previamente aquí tenemos la teoría focalizada en el, la respuesta eh, otra teoría focalizada en el estímulo y finalmente tenemos una teoría focalizada en la interacción en este enfoque eh, focalizado en la interacción tenemos como principal representante a la salud eh, luego retomaremos este punto bueno vamos a empezar con el apartado relacionado con las orientaciones teóricas sobre el estrés y aquí en primer lugar tenemos las teorías del estrés basadas en la respuesta para desarrollar este apartado vamos a comenzar con la teoría del estrés de serie que es uno de los principales o de uno de los principales autores de esta perspectiva de este enfoque para serie el estrés es una respuesta no específica del organismo a las demandas que recibe del ambiente es decir se indica que respondemos a las demandas que nos hace el ambiente pero no de una manera específica. Es decir, no discriminamos entre estos estímulos que nos están eh, demandando una respuesta. Para las teorías del estrés basadas en la respuesta, cada demanda hecha sobre el organismo es única, es decir, es específica. O sea, lo que no es específico es nuestra respuesta, pero las demandas que hace el ambiente que nos hace el ambiente sí que son específicas el agente desencadenante del estrés según esta perspectiva es el agente estresor el agente estresor es un elemento que atenta contra la homeostasis del organismo es decir atenta contra este equilibrio que percibimos de nuestro organismo y este agente estresor lo que hace es que rompe este equilibrio por ejemplo el calor puede producir una respuesta específica de sudoración por otro lado otro ejemplo sería el ejercicio muscular que puede producir una respuesta de activación muscular y cardíaca todos estos agentes desencadenantes del estrés poseen una característica en común la característica en común de estos agentes es que incrementan la demanda de ajuste del organismo. Es decir, incrementan la necesidad, nuestra necesidad, de buscar nuevamente este equilibrio que se ha roto debido a esta demanda del ambiente. Aquí hay un detalle importante de esta teoría eh, basada en la respuesta. Eh, el estrés para serie no es algo por sí mismo que deba ser evitado ya que el estrés puede estar asociado tanto a un estímulo desagradable como a un estímulo agradable para la teoría del estrés basada en la respuesta la carencia total de estrés significaría la muerte del individuo es decir para esta perspectiva basada en la respuesta el estrés es necesario para nuestra supervivencia por otro lado eh, cuando decimos que un individuo sufre de estrés lo que queremos decir es que en este caso el estrés es excesivo es decir en este caso el estrés implica un sobreesfuerzo para restablecer el punto de equilibrio es decir el, el estrés es necesario pero si el estrés eh, supera unos límites supera los límites que nosotros consideramos que podemos afrontar entonces en este caso nos encontramos en un estrés excesivo eh, aquí tenemos que la teoría de serie tiene la ventaja de ofrecer una descripción o una definición del estrés basada en la acción de dos fenómenos en primer lugar tenemos el estresor que es el agente que nos produce el estrés y por otro lado tenemos la respuesta del estrés que es nuestra nuestra forma de responder a este estresor eh, de un modo un poco más ampliado podemos decir que el estresor es cualquier demanda que desencadena el estrés Celie insiste en que un estresor no es únicamente un estímulo físico un estresor también puede ser un, eh, un elemento psicológico por ejemplo el miedo un pensamiento que nos venga a la cabeza esto puede actuar como estresor por otra parte tenemos el otro concepto eh, relacionado en esta teoría al estrés que es la respuesta de estrés esta respuesta está constituida por un mecanismo tripartito que se denomina síndrome general de adaptación el síndrome general de adaptación eh, se refiere a la consideración de la respuesta de estrés mantenida en el tiempo es decir debido a esta excesiva demanda del estrés es necesario mantener una respuesta por un tiempo más prolongado aquí tenemos que el desarrollo completo del síndrome general de adaptación incluye tres etapas que vamos a mencionar a continuación en primer lugar tenemos la reacción de alarma en segundo lugar tenemos la etapa de resistencia y en tercer lugar está la etapa de agotamiento voy a comenzar por la primera etapa del síndrome general de adaptación que es la reacción de alarma esta etapa se refiere a la reacción del organismo cuando es expuesto repentinamente a diversos estímulos a los que no está adaptado. En la etapa de reacción de alarma eh, encontramos dos fases. En primer lugar hay una fase de choque y en segundo lugar tenemos una fase de contrachoque. La fase de choque constituye la reacción inicial e inmediata al agente nocivo. Entre los síntomas típicos de la fase de choque tenemos eh, la taquicardia la pérdida de tono muscular la disminución de la temperatura la, presión, la también la disminución de la presión sanguínea por otro lado eh, la descarga de la adrenalina y corticoides son reacciones primarias de defensa que empiezan a eh, presentarse en esta fase de choque pero que realmente se hacen más evidentes en la siguiente fase que vamos a ver a continuación que es la fase de contrachoque esta fase de contrachoque es una reacción de rebote es como una defensa contra el choque en la fase de contrachoque está o se observa eh, la movilización de una fase defensiva durante la cual se produce un agrandamiento de la corteza suprarrenal con el consiguiente aumento de los corticoides y en general se producen eh, síntomas eh, opuestos o signos opuestos a los que observamos en la fase de choque es decir en la fase de choque eh, habíamos observado que se produce una disminución de la presión sanguínea por otro lado en la fase de contrachoque eh, se produce una hipertensión es decir se produce un aumento de presión sanguínea eh, en la fase de choque ah, también observamos una disminución de la temperatura corporal pero lo contrario ocurre en la fase de contrachoque en la que vemos que se produce un aumento de la temperatura corporal eh, para finalizar este apartado de la primera fase de reacción de alarma eh, podemos decir que Muchas de las enfermedades asociadas al estrés agudo corresponden a estas dos fases de reacción de alarma, es decir, a la fase de choque y a la fase de contrachoque. Ya que eh, pienso que el motivo por el que estas eh, enfermedades están asociadas al estrés agudo es que eh, producen estos cambios fisiológicos que a la larga pueden eh, causar daños en nuestro organismo. Ahora. Vamos a pasar a la segunda etapa del síndrome general de adaptación, que es la etapa de resistencia. En la etapa de resistencia se produce la adaptación del organismo al estresor, es decir, al agente que nos produce el estrés. Y además eh, también se produce una desaparición o una disminución de los síntomas que observábamos en la etapa o en la fase de alarma. La etapa de resistencia se caracteriza por una resistencia aumentada al agente nocivo particular, es decir, a la gente que desencadenó en primer momento el estrés, y pero se observa una menor resistencia a otros estímulos. Es como si nuestro, nuestra, nuestro intento de responder a este primer desencadenante del estrés eh, absorbiera todas nuestras fuerzas y nos impidiera eh, hacer frente a otros agentes o a otros estímulos que también están presentes por este motivo se obtiene la impresión de que se adquiere la adaptación a un agente a costa de la menor resistencia a otros agentes es decir lo que acabo de, de comentar la mayoría de los cambios morfológicos y bioquímicos presentes durante la primera etapa es decir la, la etapa que hemos comentado anteriormente que es la de reacción de alarma desaparecen durante la etapa de resistencia y en algunos casos se invierten por ejemplo mientras que en la etapa de reacción de alarma se observan en general fenómenos catabólicos es decir eh, procesos metabólicos de tipo destructivo y desintegrativo durante la fase de resistencia se observan signos de anabolismo es decir procesos metabólicos de tipo constructivo y asimilativo finalmente tenemos la tercera etapa del síndrome general de adaptación que es la etapa de agotamiento la persona entra en la etapa de agotamiento cuando el organismo continúa expuesto al estresor prolongadamente y pierde la adaptación adquirida en la etapa de resistencia el agotamiento llega si el estresor es suficientemente severo y prolongado en la etapa de agotamiento reaparecen los síntomas característicos de la reacción de alarma y puede significar la muerte del organismo a ver aquí para recapitular un poco eh, en la etapa de reacción de alarma es como nuestro primer contacto con el agente estresor entonces aquí eh, reaccionamos o respondemos con eh, diferentes eh, respuestas fisiológicas respuestas emocionales y esto da como resultado eh, la liberación de diferentes hormonas y bueno todo un complejo de, de respuestas en segundo lugar tenemos la etapa de resistencia en la que ya es como que no no nos eh, afecta de una manera tan fuerte porque ya nos hemos adaptado a, al efecto que nos produce este agente y eh, encontramos como una estabilidad para intentar eh, hacer frente a este agente pero lo que ocurre en algunos casos es que esta, esta, esta forma de afrontamiento no es suficiente no es adecuada y a, a, la, a la vez que estamos intentando hacer frente a esta situación eh, también el agente estresor sigue eh, activado sigue eh, funcionando finalmente llegamos a este punto de agotamiento que se produce porque seguimos luchando seguimos eh, buscando esa forma de afrontar esta gente estresor pero no lo conseguimos nuestro nuestra forma de afrontarlo no es la adecuada o la suficiente y entonces eh, es como que se repitiera el ciclo en este momento por eso vuelven a reaparecer eh, síntomas característicos de la reacción de alarma y si esta situación se mantiene eh, prolongadamente, o sea, si no conseguimos salir de esta situación de estrés, por eso comentan este punto que puede significar la muerte del organismo, porque no podemos estar sometidos a un estrés eh, infinito, eh, terminaríamos por colapsar, nuestro organismo colapsaría. Para finalizar con este apartado eh, relacionado con la teoría de Cellie, vamos a comentar eh, algunas críticas que ha recibido el modelo de serie aquí tenemos que la teoría de serie no está formulada de manera científica ya que no establece las condiciones para que un estímulo pueda ser considerado como estresor independientemente de sus efectos se define el estresor de una forma redundante es decir un estresor es un estímulo que produce estrés pero el estrés es producido por un estresor. Así que aquí tenemos una definición de una manera redundante. Otra crítica de la teoría de Celie está relacionada con que no presta atención al componente emocional del estresor. Es decir, no tiene en cuenta eh, que los diferentes estresores, los diferentes estímulos pueden despertar o pueden ocasionar eh, diferentes reacciones emocionales en nosotros en, en las personas en los organismos ahora vamos a pasar al punto relacionado con las críticas al concepto de inespecificidad que es inespecífico de las teorías basadas en la respuesta aquí tenemos que la teoría de serie indica que la respuesta de estrés es inespecífica ya que puede observarse ante diferentes estresores como el frío el calor el dolor se asume que todos los estresores tienen en común que inducen activación es decir eh, así como un conjunto de estresores y indica que tenemos una respuesta inespecífica que indiferentemente de los estímulos nosotros damos una respuesta de activación. Por otro lado, para Masón las denominadas respuestas inespecíficas están producidas por estímulos emocionales. Es decir, Masón eh, introduce aquí el concepto emocional en el estrés. Por este motivo, Masón eh, propone cambiar el concepto de inespecificidad de la respuesta de estrés por el de activación emocional. O sea, aquí incluye el componente emocional. Mason demostró que la gran sensibilidad que posee el sistema neuroendocrino para responder a los estímulos emocionales permite sugerir que en lugar de una respuesta inespecífica a las distintas amenazas, que es lo que dice Celie según su teoría enfocada en la respuesta, según Mason, lo que existe es una respuesta específica para todos los estímulos emocionales. Mason, en sus estudios de respuesta de estrés en primates, sugiere que la respuesta de estrés podría interpretarse como una respuesta provocada por el factor psicológico, que acompaña a todos los agentes que amenazan la homeostasis del individuo, es decir, amenazan el equilibrio del individuo o sea para más eh, esta respuesta que damos eh, ante un estímulo está relacionada con el factor psicológico con la, la parte psicológica la parte emocional que ocasiona en nosotros ese estímulo sin embargo para poder demostrar que el estrés es una respuesta a factores psicológicos era necesario separar experimentalmente los efectos psicológicos de los físicos. Para conseguir esta separación experimental de los factores psicológicos y los factores físicos, Mason ideó el siguiente experimento. Utilizando el ayuno como estresor y teniendo en cuenta que generalmente si en un grupo de animales privamos a algunos de ellos durante varios días de comida y esto lo hacemos en presencia de otros es seguro que los animales sometidos al ayuno presentarán hiperactividad en la corteza suprarrenal la corteza suprarrenal es la, es la que se encarga de la liberación de varias hormonas importantes durante la respuesta de estrés esto eh, sin embargo eh, no nos permite saber si el cambio de hiperactividad en la corteza suprarrenal se debe realmente al ayuno o por el contrario se debe al factor emocional de ver a los otros animales comiendo a ver aquí lo que quiere decir es que eh, cuando los animales eh, veían a, a sus compañeros eh, comiendo eh, y ellos estaban en estado de ayuno eh, presentaban esta hiperactividad de la corteza suprarrenal pero claro no se no se podía distinguir si esta activación era producto de el ayuno en sí o del de factor emocional de, de la ansiedad o el estrés de, de ver que sus compañeros comían y ellos no de este factor de frustración que podían sentir los animales en ese momento por este motivo más son diseñó un doble proceso experimental. primero colocó un grupo de monos en ayunas en un pequeño cubículo privado protegido de la presencia de otros monos o de posibles factores extraños es decir aisló eh, creo eh, utilizó un grupo de monos que estaba en ayunas y estaba totalmente aislado para o sea, evitar que, que los resultados del experimento pudieran ser debido a otras causas extrañas que no se hayan controlado por eso los ailó. en segundo lugar eh, dio a este grupo de monos eh, que estaba en ayuno productos sabrosos pero no nutritivos yo aquí lo interpreto como eh, si les hubiese dado un placebo un placebo eh, los animales eh, pensaban que realmente estaban eh, ingiriendo comida pero realmente no no, no eran alimentos reales eh, estos alimentos eran o estos este placebo eh, eran similares a, en apariencia y en sabor a la dieta normal. Aunque los monos no comieron mucho de este producto porque mmm, eh, al fin y al cabo seguramente habrán percibido que no era totalmente eh, comida real, pero sí comieron lo suficiente para que este producto, este placebo, penetrase en su tracto gastrointestinal. En estas circunstancias, la conclusión de Masón fue que la respuesta de hiperactividad en la corteza suprarrenal al ayuno no es significativa. Eh, en realidad este grupo de monos seguía en estado de ayuno, porque realmente no habían sido alimentados. Bueno, habían ingerido un placebo, pero aún estando en este estado de ayuno, los monos no presentaban hiperactividad en la corteza suprarrenal por medio de este experimento se había eliminado el factor emocional de ver a los otros animales comiendo o sea, no tenían esta frustración que podían eh, experimentar los animales que en un primer momento habían visto a sus compañeros que sí que comían en conclusión a partir de estos datos se sugiere que el ayuno por sí mismo es ineficaz para inducir la corteza suprarrenal es decir la hiperactividad de la corteza suprarrenal siendo más bien la condición psicológica que acompaña al ayuno lo que provoca la estimulación de respuesta de estrés que esta respuesta al est estrés sería la hiperactividad de la corteza suprarrenal en este caso eh, realmente estos monos eh, seguían en ayuno porque realmente habían ingerido un placebo entonces si la hiperactividad de la corteza suprarrenal estuviera relacionada con el ayuno debería producirse la hiperactividad de la corteza suprarrenal pero se observó que no que no se observaba esta hiperactividad de la corteza suprarrenal con lo que eh, se llega a la conclusión de que el ayuno por sí mismo es ineficaz para producir esta respuesta siendo más importante la condición psicológica que acompaña el ayuno lo que provoca la estimulación de la respuesta de estrés es decir en este caso eh, los monos no no habían visto a sus compañeros comiendo entonces por eso no se produjo la hiperactividad de la corteza suprarrenal. para finalizar con este apartado relacionado con las teorías basadas en la respuesta vamos a mencionar la definición de estrés según este enfoque para las teorías basadas en la respuesta el estrés se produce cuando ocurre una alteración en el funcionamiento normal del organismo producido por la acción de algún agente externo o interno al organismo es decir el estrés se produce eh, por una alteración en nuestro equilibrio en el equilibrio en nuestra homeostasis en el equilibrio del organismo el organismo en estas circunstancias reacciona realizando un esfuerzo para contrarrestar el desequilibrio esto suele suponer un cambio en los estados emocionales el problema de algunos enfoques del estrés centrados en la respuesta es que han inter interpretado esta respuesta de estrés únicamente en términos orgánicos pero en realidad esta respuesta de estrés implica factores fisiológicos conductuales cognitivos con lo cual eh, no es únicamente una respuesta orgánica ahora vamos a pasar a las teorías del estrés basadas en el estímulo las teorías basadas en el estímulo interpretan el estrés como una característica asociada a los estímulos del ambiente aquí se tiene más en cuenta los estímulos del ambiente esta teoría interpreta que estos estímulos ambientales pueden alterar el funcionamiento del organismo los modelos focalizados en el estímulo son una analogía del modelo de ingeniería basado en la ley de elasticidad la principal idea de la ley de elasticidad es que el estrés produce deformación aquí tenemos el concepto de strain que se refiere al efecto producido por el estrés la palabra strain eh, en inglés significa presión tensión la ley de elasticidad establece que si el strain producido por un determinado estrés cae dentro de los límites de elasticidad del metal cuando el estrés desaparece el material retorna a su estado original sin embargo si el estrés sobrepasa dichos límites entonces aparecen daños permanentes aplicando este esta, esta analogía de esta de esta ley de elasticidad con las teorías del estrés basadas en el estímulo tenemos que las personas poseemos ciertos límites de tolerancia al estrés pudiendo variar de unos individuos a otros pero por encima de tales límites el estrés empieza a hacerse intolerable y aparecen daños fisiológicos y psicológicos esto se refiere a los límites de tolerancia al estrés esto lo que quiere decir es que si somos sometidos a una situación de estrés pero este estrés se mantiene dentro de unos límites que podemos tolerar que podemos soportar ya sea porque tenemos recursos o tenemos diferentes eh, formas de afrontarlo y podemos eh, controlar esta situación no nos supera esta situación eh, cuando acaba este estrés volveremos a nuestro estado normal pero si este estrés sobrepasa estos límites eh, sobrepasa nuestros recursos eh, además este estrés es prolongado en el tiempo una vez desaparece el estrés pueden quedar secuelas podemos tener problemas eh, tanto fisiológicos como psicológicos esto esto es lo que quiere decir esta analogía de la ley de elasticidad ahora vamos a continuar con los problemas de la teoría del estrés basadas en el estímulo aquí vamos a, a comentar algunos problemas en las teorías del estrés basadas en el estímulo existen problemas para delimitar las situaciones que pueden ser consideradas como estresantes. Un inconveniente es que una situación puede ser muy estresante para una persona, pero muy poca para otra. Es decir, es difícil para esta teoría eh, indicar o uh, hacer un, un. crear un criterio para indicar cuáles son las situaciones más estresantes, porque realmente. Eh, una situación que para una persona es muy estresante para otra no lo es tanto. Entonces es muy difícil crear una regla general. Esto es uno de los problemas que se encuentra esta teoría basada en el estímulo. Ahora vamos a hacer una breve comparación de los modelos del estrés basadas en la respuesta y los modelos del estrés basados en el estímulo. Las teorías del estrés basados en la respuesta eh, en este caso tenemos que el estrés se localiza dentro del individuo también tenemos que eh, en las teorías basadas en la respuesta el estrés es una variable dependiente es decir el estrés depende del estresor en este caso el estresor se encuentra en el medio externo el estresor actuaría como una especie de variable independiente ya que eh, los cambios que se producen en el estresor van a influenciar eh, o van a afectar eh, la variable dependiente de este caso que sería el estrés y por otro lado tenemos la teoría del estrés basada en el estímulo el estrés eh, se localiza fuera del individuo es decir en el medio externo bueno todo esto que estoy comentando eh, seguro se ve mejor en, en la imagen que está en pantalla así que mmm, intento seguir un poco lo que expresa este este gráfico recapitulo eh, en las teorías del estrés basadas en el estímulo eh, en el estrés eh, se localiza fuera del individuo es decir en el medio externo siendo el strain es decir el efecto producido por el estrés el aspecto correspondiente a la persona Esta, este enfoque eh, basado en el estímulo trata el estrés como una variable independiente el valor del estrés no depende de otra variable ya que el estrés se encuentra en el medio externo no, no podemos hacer ninguna manipulación en este en este medio externo que nos produce el estrés ahora eh, vamos a pasar a las teorías del estrés basadas en la interacción la principal teoría de la perspectiva interaccional del estrés corresponde a richard lazarus las teorías interactivas tienden a maximizar la relevancia de los factores psicológicos. Aquí retomamos la idea de los factores psicológicos. Eh, para esta para este enfoque interactivo, eh, los factores psicológicos tienen una gran relevancia ya que son los factores que median entre los estímulos y las respuestas del estrés. La perspectiva interaccional especifica que el estrés se origina a través de las relaciones particulares entre la persona y su entorno esto quiere decir que la perspectiva interaccional da a la persona un rol activo en la ocurrencia del estrés todo lo contrario a lo que hemos visto en las teorías que hemos visto previamente que era la teoría basada en el estímulo y la teoría basada en la respuesta en estos casos hemos visto en el gráfico que se daba un papel pasivo a la persona según eh, la perspectiva interaccional el estrés es un conjunto de relaciones entre la persona y la situación siendo la situación valorada por la persona como algo que excede sus propios recursos y que pone en peligro su bienestar por eso se produce el estrés porque vemos que no tenemos los recursos suficientes para hacer frente a esta situación la idea central de la perspectiva interaccional es el concepto cognitivo de evaluación aquí tenemos la evaluación cognitiva la evaluación cognitiva es un proceso mediante el cual las personas valoramos constantemente el significado de lo que está ocurriendo siempre teniendo en cuenta que, que estos hechos o estos estímulos estén relacionados con nuestro bienestar. La teoría de la salud eh, distingue tres tipos de evaluación. Aquí tenemos la evaluación primaria, la evaluación secundaria y tenemos la reevaluación. Vamos a comentar eh, brevemente cada uno de estos tipos de evaluación. En primer lugar tenemos la evaluación primaria. Esta se produce en cada encuentro con algún tipo de demanda externa o interna. O sea, en cualquier encuentro que tenemos con alguna demanda, eh, se produce esta evaluación primaria. Es como nuestra primera visión ante algo que ocurre. La evaluación primaria es el primer mediador psicológico del estrés y puede dar lugar a cuatro modalidades de evaluación. Eh, aquí tenemos la amenaza. Tenemos el daño pérdida, tenemos el desafío y tenemos el beneficio. Vamos a comentar un poco esta, estos tipos de modalidades de evaluación que encontramos dentro de la evaluación primaria. En primer lugar, tenemos la amenaza. Esta ocurre o esta se refiere a que interpretamos un estímulo como amenaza cuando nos anticipamos a un daño que, aunque no se ha producido, su ocurrencia parece inminente es decir eh, evaluamos o interpretamos un estímulo como una amenaza que algo que nos puede hacer daño en segundo lugar tenemos el daño pérdida eh, este se refiere a un daño psicológico que ya se ha producido y eh, esta, esta evaluación la hacemos en estos casos por ejemplo eh, una pérdida irreparable algo, algo que perdemos y que no podremos recuperar este es un tipo de evaluación ahora pasamos a, a otra la tercera evaluación que sería el desafío y esta evaluación hace referencia a la valoración de una situación que implica a la vez una posible ganancia algo positivo y además implica una amenaza el desafío resulta de demandas difíciles o sea lo, lo, lo interpretamos como algo difícil porque eh, es todo un desafío, necesitamos eh, utilizar todos nuestros recursos para sacarlo adelante. Ante eh, el desafío, el sujeto se siente seguro de superar esta situación siempre que emplee adecuadamente sus recursos de afrontamiento. Eh, en esta, esta perspectiva, en esta evaluación de desafío, eh, se mantiene como una, una, un enfoque positivo, porque ayuda como al individuo a esforzarse para sacarlo adelante y en tercer lugar tenemos el beneficio que en este caso eh, cuando interpretamos un estímulo como beneficio no inducirá reacciones de estrés ahora pasamos al segundo tipo de evaluación propuesto por la teoría de la que es la evaluación secundaria la valoración secundaria se refiere a la valoración de los propios recursos para afrontar la situación. Es decir, es la valoración, valoración que hago para observar o para distinguir o ser consciente de los recursos que tengo para afrontar esta situación. La valoración de los recursos personales determina en gran proporción cómo nos sentiremos ante esta situación dependiendo de la valoración que se ha hecho de nuestros propios recursos nos podemos sentir por ejemplo asustados optimistas esto lo que quiere decir es que si evaluamos nuestros recursos como suficientes para afrontar esta situación nos sentiremos optimistas porque pensamos que podemos hacerlo podemos sacarlo adelante pero si por el contrario eh, después de esta evaluación secundaria vemos que no tenemos los recursos suficientes o no nos sentimos capaces de, de salir de esta situación de sobreponernos a esta situación la reacción normal eh, podría ser que estamos eh, asustados eh, una sensación de negativismo eh, aquí también nos comentan en referencia a esta evaluación secundaria es que eh, los recursos de afrontamiento incluyen las propias habilidades del sujeto, también pueden incluir el apoyo social y los recursos materiales. O sea, eh, los, los recursos no, no se refiere solamente a recursos mentales, sino también eh, físicos, eh, el apoyo, si tenemos amigos, eh, si nos sentimos mentalmente fuertes, eh, es todo, todo este complejo de, de recursos los tiene en cuenta o los tenemos en cuenta. Cuando hacemos esta evaluación secundaria. Ahora vamos a pasar a la, a la tercera evaluación propuesta en la teoría de Lazarus, que es la reevaluación. Esta reevaluación implica los procesos de feedback que acontecen a medida que se desarrolla la interacción entre el individuo y las demandas. Es decir, estos procesos de retroalimentación de información que vamos recibiendo a medida que vamos avanzando o que vamos interactuando con el ambiente. La reevaluación permite que se produzcan correcciones sobre las valoraciones previas. Por ejemplo, tras valorar los recursos de afrontamiento, una demanda puede reevaluarse como mucho menos grave que lo que habíamos evaluado en un principio. Por ejemplo, eh, podemos eh, en el primer momento de nuestra primera valoración ver que un estímulo o una situación puede ser muy peligrosa para nosotros, pero luego mediante esta reevaluación podemos ver que, que no era para tanto, que, que estábamos exagerando un poco y cambiar este, este enfoque o cambiar la valoración que hacemos de la situación. Ahora vamos a pasar al modelo procesual del estrés. Aquí vamos a comentar algunos componentes básicos de este modelo procesual en primer lugar tenemos las demandas psicosociales en segundo lugar tenemos la evaluación cognitiva en tercer lugar tenemos la respuesta de estrés según este modelo procesual del estrés en cuarto lugar tenemos el afrontamiento en quinto lugar tenemos las características personales cómo influyen estas características personales en nuestro modo de afrontar una situación en sexto sexto lugar tenemos las características sociales y para finalizar tenemos el estatus de salud. Vamos a comentar eh, un poco cada uno de estos componentes del modelo procesual del estrés. Vamos a comenzar con las demandas psicosociales. En este caso eh, las demandas psicosociales se refieren a los agentes externos causales del estrés. Las demandas psicosociales Incluye factores psicosociales, factores ambientales naturales, por ejemplo, el frío, el calor, y además también incluye factores ambientales artificiales, como pueden ser los producidos por nuestro medio cultural o nuestra forma de vida, que puede ser el ruido, la contaminación que producimos. Un factor importante relacionado con las demandas psicosociales es el estatus socioeconómico generalmente un estatus socioeconómico bajo suele relacionarse a estresores psicosociales de peor apoyo social entonces aquí vemos que el estatus socioeconómico puede influir en este tipo de demandas psicosociales eh, que pueden influir en nosotros y pueden causar estrés ahora pasamos al segundo componente del modelo procesual del estrés que es la evaluación cognitiva la evaluación cognitiva se refiere a la valoración cognitiva que efectúa el individuo con respecto a la situación es decir cómo valoramos una situación la evaluación cognitiva suele ser consciente es decir somos conscientes de que estamos realizando esta valoración aunque también no puede serlo o sea, en algunos casos esta valoración se puede hacer de una manera automática. Ya sea por experiencias previas que hemos tenido con una situación similar, eh, se puede activar esta valoración automática. La evaluación cognitiva suele implicar siempre alguna forma de amenaza para el individuo. Es decir, tras esta evaluación cognitiva en este agente estresor, Siempre el resultado será eh, una conclusión de que este agente es una amenaza en diferentes grados, puede ser una pequeña amenaza, una gran amenaza, pero siempre el resultado de esta valoración eh, será este, que lo interpretaremos como una amenaza para nosotros. Ahora pasamos al tercer componente del modelo procesual del estrés, que es la respuesta de estrés. La respuesta de estrés incluye respuestas fisiológicas que implican el sistema neuroendocrino, por ejemplo, la liberación de catecolaminas o el cortisol principalmente. Y también esta respuesta de estrés puede implicar eh, actividad del sistema nervioso autónomo. Eh, específicamente, se suele producir eh, ante la reacción de estrés con una activación del sistema nervioso autónomo simpático y por el contrario se produce una inhibición del sistema nervioso autónomo parasimpático a aquí esto tiene mucha lógica en eh, las situaciones de estrés nuestro sistema nervioso autónomo simpático es el que nos permite estar alerta y eh, generar eh, o liberar una serie de hormonas que nos ayudan a estar en este estado de alerta la respuesta de estrés incluye también respuestas psicológicas relacionadas con el estrés de tipo emocional y particularmente suele tratarse de respuestas de ansiedad y depresión es decir la ansiedad y la depresión suelen ser las principales eh, respuestas de tipo emocional que podemos que podemos encontrar en el estrés ahora pasamos al cuarto componente del modelo procesual del estrés que es el afrontamiento el afrontamiento se refiere a los esfuerzos que realiza el sujeto para hacer frente a las demandas estresantes así como también para suprimir este estado emocional de estrés es decir el afrontamiento se refiere a los esfuerzos que hacemos eh, para movilizar todos nuestros recursos para poder responder a estas demandas del ambiente que son demandas estresantes que están produciendo estrés en nosotros pero además de movilizar estos recursos eh, también intentamos eh, buscar eh, formas de que nos afecte lo menor posible emocionalmente eh, Intentamos hacer o intentamos hacer que sea menos esta afectación emocional o intentamos suprimirla en el mejor de los casos el afrontamiento es la última etapa del proceso del estrés propiamente dicho las etapas del estrés son las que hemos ido comentando voy a nombrar nuevamente estas etapas la primera ha sido las demandas psicosociales la segunda ha sido la evaluación cognitiva que también hemos comentado la tercera ha sido la respuesta de estrés que hemos comentado antes de este punto y el cuarto lugar sería el afrontamiento este afrontamiento que hemos dicho que es eh, los esfuerzos que hacemos para afrontar la situación. Por tanto, podría decirse que el afrontamiento constituye el elemento esencial que emplea el individuo para hacer frente al estrés, pudiendo dirigir su acción tanto a los estresores, es decir, eh, tratando de eliminarlos o reducir su nivel de amenaza, si no los podemos eliminar, por lo menos... Intentamos que sean lo menos eh, nocivos posibles para nosotros, como también el afrontamiento puede dirigir su acción a nuestras respuestas fisiológicas, psicológicas o sociales. Ahora pasamos al quinto componente del modelo procesual del estrés, que son las características personales. Aquí tenemos que las características personales incluyen variables que pueden influir en el procesamiento del estrés. Por ejemplo, el tipo de personalidad, factores hereditarios, el sexo, la raza. Estas son variables relativamente estables en el individuo y que nos diferencian unos de otros. Es decir, las variables de personalidad, de nuestros factores hereditarios suelen ser variables o son variables eh, estables relativamente estables en, en nosotros así que las personas podemos percibir de forma diferente las amenazas de las situaciones estresantes también podemos emplear diferentes recursos para hacer frente a las condiciones potencialmente estresantes esto lo que quiere decir es que las características personales que he mencionado como tipo de personalidad por ejemplo eh, pueden influir en eh, la forma o, o la tendencia que tengamos para afrontar o para valorar una situación y además también eh, en la forma puede eh, afectar estas variables personales en la forma en que hacemos frente a una situación ahora vamos a pasar a la sexta a un sexto componente del modelo procesual del estrés que son las características sociales las características sociales relevantes para el estrés son el apoyo social el nivel socioeconómico y las redes sociales el apoyo social hace referencia a las acciones llevadas a cabo a favor de un individuo por otras personas tales como amigos familiares, es decir el apoyo social es lo que recibo de otras personas el apoyo que recibo de otras personas el apoyo social puede ser considerado como un recurso del afrontamiento del estrés. El apoyo social puede consistir tanto en ayuda percibida como en la ayuda recibida. Pero los efectos del apoyo social percibido parecen ser más significativos. ¿Esto qué quiere decir? Que no es lo mismo eh, la ayuda que yo percibo que tengo de los demás que la ayuda real que tengo puede ser que hay muchas personas que, que quieren ayudarme que están rodeándome pero por lo que sea eh, yo no lo interpreto así o no quiero recibir esa ayuda y la, percibo esa ayuda como más pequeña de lo que realmente es o bueno también puede pasar lo contrario de que nadie me quiera ayudar pero yo erróneamente entienda de que todo el mundo eh, me quiere ayudar entonces aquí lo que quiere decir que lo que vale más es lo que percibe el individuo realmente eh, va a ser lo que va a influir en este proceso de valoración eh, es lo que yo percibo aquí una pequeña puntualización es que el apoyo social no debe confundirse con las redes sociales mientras que las redes sociales pueden ser consideradas como la totalidad de los recursos sociales de los que el individuo puede potencialmente disponer, es decir, las redes sociales es lo que potencialmente puedo llegar a tener, es la ayuda potencial que puedo llegar a obtener. El apoyo social presenta los recursos que en realidad utiliza el individuo o realmente utilizo para hacer frente a los problemas y dificultades de la vida diaria o de la situación de estrés. Entonces, las redes sociales es la ayuda potencial es como la ayuda hipotética y el apoyo social es la los recursos que realmente utilizo para finalizar el nivel socioeconómico tiene una enorme relevancia en los procesos relacionados con el estrés ya que según el nivel socioeconómico nuestras demandas psicosociales pueden ser diferentes también pueden ser diferentes nuestras formas de afrontamiento ante el estrés así tenemos que el nivel socioeconómico puede influir en estas demandas psicosociales y en estos formas de afrontamiento para finalizar pasamos al séptimo y último componente del modelo procesual del estrés que vamos a comentar que es el estatus de salud en este caso eh, solo quiero comentar que el estatus de salud de la persona depende de la manera en que se haya procesado el estrés en las fases anteriores por ejemplo un afrontamiento inapropiado por ejemplo como fumar o puede ser nocivo para nuestra salud es decir que el estado de salud está muy relacionado con la valoración que hacemos de, del estrés de la situación estresante con los eh, la forma de afrontamiento que elegimos para hacer frente a esta situación. Así que está muy relacionado con nuestra salud. Bueno, con esto finalizo esta primera parte del capítulo relacionado con el estrés. En breve tendré preparada la segunda parte del tema.